Antes que los eléctricos, ya por 1870, un señor Jorge Suárez eh, bregó por tener acá un sistema de transporte que uniera eh, la entrada eh, única que había en Paraná, que era por río y que estaba allá en el puerto de Bajada Grande, entre lo que hoy sería Bajada Grande y la fábrica de Portland en esa zona, se había hecho un puerto para arribar los, los barcos que traían mercadería y pasajeros a Paraná, que no tenían contacto, no tenían comunicación directa con lo que era la, la, la, la, la, la ciudad ya que estaba emergiendo acá. Entonces este hombre ideó el sistema de transporte de lo que se llamaba eh, Trenvía o se llamaba Tranguay, o que era en definitiva el Tranvía Caballo, que era una plataforma de de, de acero, de fierro, con piso, paredes laterales con ventanilla y techo y asiento para los que se usaron para transporte de pasajeros y la misma plataforma sin los laterales y sin el techo para la tra el transporte de mercadería. Eso se hizo mediante eh, eh, la colocación desmonte, desbarranque, eh, trabajos de, de, de, de, de, de posibilitar la ubicación de vías desde la Plaza San Miguel, lo que actualmente es la Plaza San Miguel, en el centro de esa plaza estaba lo que era la, la, el lugar de descanso de los tranvías, de los caballos, hasta el puerto de Bajada Grande.